Tú te alegras, él se alegra, nosotros nos alegramos Vosotros os alegráis, ellos y ellas se alegran Estar alegre no cuesta nada, cuesta mucho ser feliz La alegría es muy barata, pero es carísima la felicidad alegría al alcance de la mano, felicidad imposible. Es un estado de ánimo, la felicidad es algo que se compra La alegría se tiene en abundancia, la felicidad es algo que se desea La alegría depende de uno mismo, la felicidad es algo que se persigue la alegría permanece a nuestro lado, existe todo el rato, pero la felicidad, que siempre se quiere conseguir, cuando se tiene por fin, empieza el fingir, llega el sufrir, aparece la decepción, autocoacción, insurrección. se quiere otra cosa. Felicidad es materialidad. Felicidad es agonía, agonía, agonía. Uh, uh, uh. Alegría al alcance de la mano. Felicidad imposible. La felicidad es como una manta corta Nunca te cubre lo suficiente A veces los pies al descubierto A veces el hombro destapado La felicidad nunca te envuelve por completo Jamás está todo, todo el tiempo Cambio la alegría Sí, que es toda mía Toda ella lo es Enterita, enterita No la tengo que ir a comprar A una tienda Tampoco tú lo sabías Entonces empieza la satisfacción Llega la Percepción La ruina de su imposibilidad Y cómo lo resuelvo Alegrándome con la inocencia del niño que Que sabe jugar y divertirse Oye, la alegría que es toda mía Toda, toda ella, enterita, enterita ah. No la tengo que ir a comprar a una tienda Tampoco tú, ya lo sabes Alegría se basta a sí misma, por el contrario, la felicidad siempre depende de otra cosa, es una palabra floja, algo vacío que urge rellenar de materialidad. Igual, igual, igual, igual que el pavo en Navidad Yo me alegro, tú te alegras, él se alegra Nosotros nos alegramos, vosotros os alegráis Ellos y ellas se alegran Cuando deciden hacerlo con ardor honorable, se respeta la alegría inmutable. Alegría es un verbo potente, verbo potente, potente verbo es.